en ocasiones dejar de insistir es la mejor decisión si no ves interés para qué seguir el amor no se mendiga si no te quieren por completo no haces nada ahí hola amigos bienvenidos a lifers les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal Digo nuestro porque también te pertenece a ti. Por el simple hecho de darle a suscribirte y pertenecer a esta comunidad. Te quiero pedir que por favor te pongas los audífonos y te quedes al final de este video. Te tengo una sorpresita. A ver, una de las cosas más tristes que pudiera pasarte en la vida es intentar salvar una relación con una persona y que ya no sienta nada por ti. No importa el esfuerzo, ni nada por el estilo, si quedó atrás, quedó atrás, y así lo intentes una y otra vez, nada va a pasar, al contrario te puedes hacer más daño y terminar en peores términos que sinceramente no vale la pena. Pase lo que pase debes dejar atrás lo que fue y no te llenes de pensamientos negativos de lo que pudo ser. Sabemos que es difícil aceptarlo y alejarse de una situación como esta, pero debes entender que debes hacerlo por tu bien. No dejes que las cosas negativas llenen tu mente y respeta la decisión de la otra persona. No le hagas un escándalo porque te dejó ni tampoco lo fastidies cada hora para que te explique por qué, cuándo y dónde. Las parejas románticas terminan por muchas razones. Y una de ellas es la falta de confianza. Si tienes una pareja que quiere alejarse de ti para siempre, esto significa que no tienen la confianza que tenía en el principio de la relación. O por lo menos, si no te ha dicho nada, no tienen la confianza para decirte... El porqué de las cosas. Este valor siempre va de la mano con el respeto y la decisión que se tome, la cual siempre se debe respetar. Si eres de las personas que se mudan a las puertas de sus ex para que les explique por qué los dejó, entonces eres un intenso. Disculpa que te lo diga, pero es la verdad. Y lo sé porque yo he pasado por eso, y no necesariamente del lado contrario. Sabes lo que te digo, ¿no? Si ya sabes que el hombre o mujer te dijo que no, ¿para qué perder tu dignidad suplicándole que vuelva contigo? Es hora de levantarse, deja de hacer el papel de víctima que tú mismo te has puesto y acepta que lo suyo no pudo ser ni será. Es difícil, lo sabemos, pero piensa que esa persona pensó muchísimo para llegar a la conclusión y no lo dijo porque se sienta confundido con sus sentimientos como tú piensas. Aprende a dejar de insistir. Con una vez que lo hagas, basta para que demostrarás que es la persona importante para ti y que no la quieres perder. Sin embargo, cuando no tengas una respuesta positiva de eso y recibas a cambio más rechazo, debes alejarte y aceptar que todo se acabó. No te conviertas en un acosador o acosadora porque puedes ganarte una orden de restricción y todo terminará en una tragedia legal. Es complicado saber cuándo es el momento adecuado para dejar de insistir. Pero debes saber que la otra persona no está interesada en ti y que, por más que intentes, no lograrás hacerlo cambiar de opinión. Así que si tu pareja elige que ya no quiere nada contigo, aléjate con la cabeza en alto. Reúnete con tus amigos, haciendo tu actividad favorita. Aleja todos esos sentimientos de tristeza que puedas sentir. Si empiezas a sufrir amor, desde la adolescencia, definitivamente empezarás con el pie izquierdo en el mundo de las relaciones. No olvides que estar en una relación significa pasarlo bien con la compañía de tu pareja, mientras ambos luchan por cumplir sus sueños. Puede que a esta edad sientas todo con mayor intensidad, pero no te dejes llevar por los sentimientos de ira que te pueda causar una ruptura. Hay muchas historias de personas que pasan por esta situación tal y como la de un chico que está pasando un mal de amores por una chica, que decidió terminar una relación. A pesar de que ya no eran novios, él seguía ayudándola en lo que podía. Ella lo aceptaba, pero cuando empezó un noviazgo con otro chico, él fue hecho a un lado. Obviamente, ¿no? Definitivamente el chico se sintió usado y decidió enfrentarla y explotar toda la era que tenía contenida. Fue entonces cuando todo se volvió un problema con la nueva pareja de la chica, en este caso fue la mujer que tomó una mala decisión en aceptar la ayuda que le brindaba a él. Ella sabía que su ayuda no era desinteresada pero aún intentaba aprovecharse de sus sentimientos. Pero también él tenía responsabilidad, porque desde un principio debió haber aceptado que su exnovia no quería nada más con él. Pasa tiempo lejos de ella. Pudo haberlo ayudado a olvidarla. Pero, por muy doloroso que fuera, no lo hizo. Como toda historia en donde las personas se aprovechan de otros, esto terminó mal. El chico nunca más volvió a dirigirle la palabra a la chica, y ella en cambio decidió seguir con su vida con su actual novio. A ver, mira, escúchame. Si tienes un hijo que está pasando por esta situación, no te hagas como el que no ve nada. Debes darte cuenta de que tu hijo tiene un comportamiento errado al no aceptar un rechazo por parte de su relación. Platícale sobre que no siempre en la vida todos te dirán que sí, y que debes aprender a manejar su ira ante los rechazos. No dejes que termine en una obsesión que destruya su vida. Hazle preguntas sobre qué fue lo que pasó y que te explique cada uno de los sentimientos que lo embargan. La comunicación es la mejor cura. Y tener una charla con un familiar cercano puede hacerlo sentir mejor. No lo juzgues. Recuerda que aún es un adolescente y es la primera vez que experimenta este tipo de cosas. A cualquier edad, terminar en una relación no es cosa fácil. Como para que lo atosigues con tus regaños. Propone salir juntos a realizar actividades de interés para ambos. Sus actividades favoritas, vamos. Para que no piensen más de lo debido en su ex. Si ves que ninguna de las cosas ayuda a mejorar, es momento de pedir ayuda en un especialista en la materia. El mejor remedio es la comunicación. Habla sobre cómo te sientes y verás como poco a poco el peso se libra de ti. Insistir por una relación fallida no trae nada bueno. Elige ser feliz contigo mismo. Elige amarte más que nunca. Y ámate para que nunca pases por esta situación. Por una situación por el estilo. Nuevamente. Yo sé que es bastante complicado pasar por esta clase de cosas, pero si no lo oyes de mi boca, difícilmente otra persona te lo vuelva a decir. En fin, espero estés excelente y que estas palabras te hayan ayudado. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido, pero antes me gustaría pedirte que por favor,